green gold últimos días antes de competir protocolo y carga en algún momento expliqué que no necesariamente se debe hacer carga ni descarga o si sí se debe hacer aquí el protocolo es muy sencillo si tú estás definido 10 días antes o una semana antes los últimos tres días carga y llegas al campeonato cargado ¿Mm? si tú no estás definido y tienes que apretar y descargar para conseguir la definición profunda que estás buscando, por supuesto que debes hacer carga quizás más de tres días, si sobre todo has apretado mucho el sistema y lo has intentado secar mucho en poco tiempo, pues entonces el sistema necesita recuperarse. La carga no puede ser muy rápida porque te vas a llenar de agua, Debe ser paulatina. Protocolo, como dije en otra respuesta, hay que tomar eh, hierbas diuréticas, test diuréticos que produzcan una diuresis natural mientras tú vas cargando. Eh, ¿Qué más? Uh, los entrenamientos tienen que bajar su volumen de trabajo, tienen que reducirse un poquito porque uno está en una situación difícil en ese momento, son unos días antes de competir. El descanso es muy importante y es muy importante que psicológicamente estés bien, porque a veces uno carga y eh, se confunde porque dice, bueno, voy a cargar con arroz. Si comiste arroz todo el año, es muy posible que el cuerpo ya quemado y cansado no reconozca el arroz. Entonces le tienes que dar otro carbohidrato o viceversa. Hay gente que se descarga con patata y que carga con arroz, hay gente que carga con avena. Hay gente que carga con, como dije antes, con una pizza, pero esa carga de la pizza es una carga muy violenta que se puede llegar a hacer quizás unas 6 u 8 horas antes de competir para darle un shock al cuerpo y el rebote no va a tener lugar hasta 6 u 8 horas después de competir. Es muy variable, por eso no hay un protocolo. Lo más sencillo, lo más fácil es estar seco antes para poder estar psicológicamente cómodo, porque tú ya te ves bien, y poder cargar dos tres días paulatinamente con tu entrenador al lado corrigiéndote manteniendo el agua en el cuerpo siempre no cortar el agua no cortar la sal del todo dejar siempre un poquito de sal y tomar unos diuréticos naturales como el xp o muchas otras marcas que hay que te ayudan a, eh, a eliminar el agua extra ok Irving Valderas, opinión de los preentrenos con clenbuterol. ¿Qué es esto con los pre con clenbuterol? ¿Qué es? ¿Clenbuterol eh, qué le hace? No. Si quieres entrenar con más ganas, tómate una pastilla de cafeína o una pastilla de, eh, ¿qué más? de ácido nicotínico, vas a tener esos efectos. Pero el clenbuterol en sí es un producto que se usa para secar, para generar una para termogénesis calor y bueno y se quema la grasa una grasa marrón se llama pero para, no es por el pre-entreno es la dieta es en la dieta de definición en el pre-entreno lo que hace falta es un estimulante hay muchos estimulantes en el mercado eh, aceptados y aprobados todos ellos la mayoría tienen cafeína la efedrina ha desaparecido del mercado y con eso nos llega el entrenamiento bien eh. el oxígeno nítrico eh, hay varios Brian Vidal pregunta, ¿cómo iniciar una fase de definición? Bueno, una fase de definición eh, se inicia o comienza con una variación de lo que fue la dieta de volumen. Esto es lo que yo hago. ¿eh? Hay gente que pasa directamente del volumen a la definición. Yo lo que hago es tomar la dieta de volumen, contar los macros, como les gusta llamarlos, los macros, contar poner los porcentajes, cuánto porcentaje de proteína, cuánto de grasa, cuánto de carbohidratos y modificar esos porcentajes para acercarme al porcentaje que va a existir en la dieta de definición. Si en la dieta de definición hay un porcentaje de proteína del 45 del 50%, pues en la, en la dieta de volumen hubo un porcentaje del 50-55 de cargos, entonces yo trato de acercar ¿eh? esos valores. ¿Cómo lo hago? Reduciendo el carbo y aumentando la proteína, pero eso es la manera en que yo trabajo. Hay mucha gente que hace otras cosas, hay muchas maneras, pero lo importante es que las dietas no pasen de una a otra con tanta violencia, porque por regla general se pierde tejido, se pierde mucho y psicológicamente no es recomendable. Yo armo el año, el macro ciclo anual, lo armo con periodos de volumen, de medio volumen, de media definición y de definición. Bien, ¿qué más tengo aquí? Plan de entrenamiento para personas mayores de 50 años. Bueno, hay que ser conservador y cuidadoso. Las personas mayores de 50 años tienen problemas de articulaciones, tienen, hay, que, hay que saber bien cómo está ese corazón. Eh, no se le pueden pedir pelas al olmo. ¿Eh? Un organismo de 50 años está camino de romperse por algún lado porque el sistema está viejo a los 50. No está viejísimo, no está decrépito, pero está viejo. Eso de que a los 50 uno es joven, eso es una apreciación muy aventurada. A los 50 uno no es joven, a los 50 uno es menos joven, si quiere ser benigno. Pero tampoco es un chaval a los 50, a ver, pongámonos un poco, ¿eh? hay que ser serio. Si no. Parece todo una maravilla, un cachondeo, ¿no? Es así. A los 50, el sistema está bastante gastado y depende cómo. ¿eh? A menos que haya vivido toda la vida en una cuna y que te hayan estado meciendo y dándote el biberón, no veo otra manera. A los 50, el entrenamiento debe ser cuidadoso. Hay que vigilar mucho las articulaciones y las lesiones. Tiene que estar en manos de un entrenador, ¿eh? De un entrenador, porque no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. ¿Bien? A ver, un protocolo de depletación, cargas y descargas. Uff, Dios mío. Bueno, esto lo dije antes con, con los nombres de los porcentajes. Normalmente la depletación, como dice aquí a Atreyu 1010, normalmente la depletación es la depletación de carbohidratos. O sea, yo reduzco los cargos y aumento proteínas y grasas cargas y descargas, ya saben lo que es, no lo voy a repetir, todos preguntan lo mismo, parece que son todos competidores, yo estoy asombrado, no sé, debe ser un ejército de competidores, están todos aquí. Eh, lo más importante aquí es, primero que nada, ¿cómo terminamos el volumen? Si el volumen se terminó bien y tenemos una dureza muscular visible y el cardio nos ayudó a mantener la piel fina, la depresión de carbohidratos es una depresión paulatina y cuidadosa. No solamente se depleta, sino que se va modificando el carbohidrato. El carbohidrato tiene algo que se llama... Esto se lo voy a poner para que lo estudien, porque si no me la voy a pasar toda la vida hablando de lo mismo. Hagan el favor de leer qué es lo que es el índice glucémico. Porque del índice glucémico depende la famosa depresión que tanto a todos quieren... Y de eso depende muchísimo. Y ese es el secreto, ese es el gran secreto de la pirámide de los entrenadores. El índice glucémico. Les recomiendo que lo lean y que lo lean con atención, no como si fuese un folleto de un videojuego. No, hay que leer con atención. Leer. Los libros no muerden. ¿eh? Índice glucémico. ¿Cuál es la diferencia entre la dextrosa y el vitargo? índice glucémico y ahí estamos en todo ¿eh? por favor porque si no esto es en, estoy todo el tiempo repitiendo lo mismo y realmente es muy sencillo cuando tú estudies Antonio H si se puede ganar hipertrofia con cargas bajas y cargas altas ¿por qué las personas que entrenan con cargas más altas suelen ser más grandes? no entrenan con cargas más altas porque son más grandes ¿eh? A ver, si alguien mide un metro 60 y le pides que levante 150 kilos, es muy posible que le cueste mucho más que uno que mide un metro 80 o un metro 90. La pregunta está hecha de una manera retorcida, porque realmente lo que hay aquí no se puede ganar hipertrofia. La hipertrofia es la ganancia, la hipertrofia es el crecimiento. Eh, utiliza cargas bajas y cargas altas, utiliza lo que utiliza, empieza abajo, sube y termina en alto. Si hay un tipo de 1,90 o 1,80 que mueve en pectoral 150 kilos, seguro que el de 1,60 le va a costar más moverlo, pero porque sencillamente son más grandes, es algo de la naturaleza, de, no, tiene, no tiene mayor respuesta que esa, no sé, no se me ocurre otra. Nino Locolopa, qué nombre, eh? de verdad, estoy alucinando con los nombres que hay aquí. ¿Sí? ¿Por qué no ponen los nombres que tienen? ¿Tan, ¿Tan feos suenan los nombres? A ver, no sé, ¿cómo se llaman? Siriaco, Honorio, eh, Pancracio, no sé, realmente, Nino Locolopa. Si me tomo una cerveza, ¿cuentan las calorías o no cuentan en el cómputo total? Si te tomas una cerveza es porque estás a gusto, tómatela, no pasa nada. ¿eh? Después te vas a la bicicleta, suda y adiós la cerveza, se acabó. Uno no, tiene, no puede estar viviendo como si fuera San Juan de la Cruz. Tómate la cerveza, una. Si te tomas 40, pues no, cambia. ¿eh? Mad Max ¿Se puede hacer terapia de reemplazo hormonal a los 27 años? Sí, se puede hacer, pero los 27 deberías tener la terapia de reemplazo tú solo. Tú eres una fábrica de testosterona a los 27 todavía, de una manera más leve que a los 18, pero sigues teniendo, comprendes. O sea, tienes que estar mal en un análisis, para que el médico te diga hagamos una terapia de reemplazo hormonal y si se hace, la hace el endocrino. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más. Chicos, espero haber cumplido con todo y verlos la próxima vez. Eh, ya les he dicho al, al... ¿Cómo se llama esto? Al web community, no sé cómo se llama, el que arregla todas estas cosas, que me filtre las preguntas para que no se repitan. ¿eh? Los espero a todos. Espero que les haya gustado, no se enojen por algunos comentarios, yo soy un hombre grande y tengo mis opiniones, cada uno tiene la suya, pero bueno, comprendanme y los espero para la próxima vez. Que pasen un buen día, un buen mes y un buen año. Hasta prontito. Chau, chau.